Han pasado 13 años terrestres desde la última vez que el director James Cameron nos llevó a recorrer el fantástico mundo de Pandora. Ambas fueron quedando lentamente en el olvido colectivo, cortesía de GEDIS y superhéroes que lograron acaparar la atención de una audiencia hambrienta de multiversos y secuelas.